es de Ustedes saben, eh, ¿se acuerdan de Anaí? ¿Ustedes saben quién es Anaí? No Anaí, la de Rebelde. Que andaba en Rebelde. Anaí, una joven que ella fue a un concurso, creo que de Univision o algo así, y cantó, eh, no recuerdo no, cómo era el concurso, bueno. La joven cantó, se hizo famosísima, ganó por esa voz, tiene un timbre de voz hermosísimo muchacha tiene talento, tiene mucho talento, tiene mucho talento. Anaís es una de las, de, de esas personas, de esas personas que, ahí está la foto de ella, ella está más delgada. Anaís, Mar, Anaís Martínez sí. de Exacto, entonces, una de las fotos de ella, eh, parece que todavía el solar de Álvaro no se ha acomodado, ¿verdad? No se ha acomodado. ¿Todavía? Eh, acá, tiene que dar un poquito hasta... Hasta que se tú lo vas volteando hasta que se te vire la pantalla, la rotación, ¿Cómo, cómo estaba, poner, la rotación del celular no se ha dado. Entonces, mientras Albert va arreglando eso, le decía Dale, que no es perfecto. Que, ahora, perfecto. Sí. Sí. ahora sí. Entonces, le decía que Anaí, esa muchacha que tuvo un éxito grandísimo, luego desapareció, tenía una producción, una, producción, una canción. Creo que, eh, que no es de, eh, Hizo una interpretación y esa canción fue: ¿Qué es la vida? Esta vida esa misma. Esa misma canción. No, voz. Una, una, una bella voz. La muchacha se perdió después de esa producción. está haciendo un recuento de la vida de ella para que la gente vaya recordando. Luego ella vuelve a las redes sociales. Con la forma de hablar y eso, su, con su estilo neoyorquino, dominicano, bien aplatanado, y mató. Me mató en todas las redes. Pasa que ella ha tenido inconvenientes, parece, por el consumo, parece, supuestamente, de estufas paciente, y tiene un, un, un trastorno de bipolaridad. Eh, es lo que se, se rumora, han pasado inconvenientes, hubo una vez que llamaron a la policía... Eh, con los hijos, el, pa el esposo de ella. Ha tenido varios inconvenientes que ella ha necesitado. Ella, de una mujer que se veía sumamente bien, que estaba bien llenita, Te pueden buscar un video de ella, don Miguel, usted va a ver cómo estaban ahí antes. Se puso sumamente flaca, flaca. Eh, entonces, ella hizo una pregunta, que ahí que viene el tema de hoy, en las redes sociales, ¿qué, qué, le qué tiene que hacer ella para grabar con Romeo o Juan Luis Guerra, hubo un fanático desde que vienen esos fanáticos frescos, desde que hay gente que no, no se controla que es la madre que le van a dar y le dijo, cuando tú dejes de usar droga, Romeo va a grabar contigo, ¿qué ustedes opinan de, de eso? y ella ahí en ese momento ya ustedes saben, vino la confrontación y el bochinche, pero de verdad que ya ...no está una situación muy buena, que digamos, o sea, la, como se ve... ...pero sus parece que Yanela graba con esos dos grandes... ...Nacho, ¿qué usted dice? Bueno, yo que conozco, al menos de como fanático... ...conozco a Anaís y su trayectoria... ...y la calidad de interpretar que tiene esa joven... ...puedo decir que desde ese punto de vista, ella tiene condiciones... ...para grabar con cualquiera de los dos... ...porque, excepto de que ganó... ...ese concurso internacional... ...que no recuerdo cómo se llamaba... ...pero sí sé que es internacional... Objetivo Fama... ...tuvo la... ...tú buscas en YouTube... ...y vean ahí, interpretando... ...de manera magistral... ...y aplaudida por Marco Antonio Solís... ...incluso, en uno de esos videos... Eh, ...pero tiene lo malo, víctima de los excesos. Eh, un espejo más en el que debemos, debemos mirarnos lo que nos gusta en medio de lo que soñamos con llegar a hacer algo en la música. Como diría una persona mayor, un viejo, la maidita droga. <risa> <risa> Señor Arbe, sí. ¿qué te opina de eso? Mira, yo visualizo a Anaís con el caso de Benja Carolina. Sí. Ah, la visualiza en dos formas iguales, dos paralelos, dos mundos iguales en sentido. Cogieron fama, tremenda persona a las dos, pero no supe manejarse. En el caso de Anaís, como decía Nacho, una tremenda voz, interpretación que todavía la tiene. La sí, tiene. Sí, la tiene. Sí. La tiene. Sí. La tiene. Sí. Sí. Recientemente es un, una canción bellísima, pero penosamente. El problema de ella había bien con un bulto atrás, que eso una vez se lo va a quitar. Y para limpiar una imagen, que es lo más difícil para cualquier artista en este momento, es difícil. Solamente pocos artistas han sabido o han podido limpiar su imagen. Fernando, Ale Bueno, y muchas personas más han podido tratar de limpiar esa imagen que no se quita y está ahí, pero han seguido progresando. Caso de. De Anaíz lamentablemente, esa, esa mancha tiene ella, por consumo de sustancias no controladas y otras cosas más, que su cuerpo ha sido afectado. En caso de Benya, Benya está muy gorda, y tiene grandes problemas de, de peso, pero Anaíz a diferencia, el consumo de ella y otras cosas más que ella utiliza o ha utilizado, tiene un cuerpo y una vida muy desalentada, pero... También tiene mucho problemas psicológico en el caso de Anaís, porque ella en el 2000, 2015, o creo que perdió un hijo con su antiguo eso me llama Rubén, y lo perdió, y eso también afectó mucho su vida. Sí, es como dice Nacho: la fama no es para todo el mundo y sabe llevarla. Y ella, los problemas que ha tenido y conlleva por igual, ha conllevado a muchas confrontaciones, porque, por ejemplo, si el, la persona, el fanático, le dice eso. Ella debió manejar así que hace callada. Y dejarse claro. que, que siga, que siga, que siga. Claro que la verdad. Una mentira. Pero yo creo que la pregunta no fue... Bueno, es, si es, la, el cuestionamiento es si podría grabar con Romeo o con Liguerra. No sé si el, inconven, el inconveniente sería... Bueno, tú tienes que mejorar tu conducta. Eso es lógico. Pero, Exactamente. Pero... Si, para grabar con Romeo y Juan Luis Guerra, el, el, el, el requerimiento no va a ser solo porque tú usas vicio, no. O sea, eso, ustedes saben que eh, hay escalones que para ustedes llegar a ese nivel tiene que tener eh, muchas cosas o muchos mucho logros o, o entre manos la... y producciones. Eh, Geno. Exacto. Geno, dime, eh, Juan Luis Guerra es obviamente más hermético. Mira, Romeo Santos le llega esa noticia y ve a esa muchacha, y no te digo que grave con ella, pero le puedo asegurar un... Ayuda. Sí, sí. Hay un comentario razón? de ella. Tienes ¿Tiene razón. De Juan Luis, pues, Juan Luis Guerra es un nariz para que vive en su burbuja. Dominicano es <risa> el que nació aquí. Lo mejor no nació aquí y ha hecho más por el arte que Juan Luis Diablo. Eso es lo que a usted no le gusta. Que yo diga esas cosas. Se vas a comer los fanáticos de Juan Luis. Los fanáticos de Juan fuertes, ¿eh? son fuertes, oh. pero en el sentido de verdad, en el sentido de hermetismo, es difícil que Juan Luis preste atención a cosas así. Romeo es más accesible, más accesible. Ojalá oh. ella necesita, eh, no, so, ella no necesita grabar con nadie. Ella lo que necesita es ayuda. Ella lo que necesita es ayuda. Olvide, eh, eh, ojalá que ella, ella lo que necesita es, sabes, mejorar su vida, retomar su carrera. Porque, miren, les voy a decir sincero, yo he, he leído mucho y he estudiado mucho eso de los tipos de, de voces y eso. Y el timbre de voz de ella nunca es, no, no son los timbres de voz que permanecen mucho tiempo. Ustedes saben que hay timbres de voz que son muy fuertes, que 15 años no se le da. O sea, si tú no, si la maltrataste la voz, eso no te aguanta tantos años, de 15 a 20 años. Oh, José José? La, voz, la voz de ella se comparada en un momento dado, con el Winnie Houston. Y comparada sí. Winnie, Winnie Houston es mucho... Mucho. Sí. Entonces te yo invito a, invito a la gente a que busque en youtube eh, una interpretación que ella hace de la canción déjala correr vamos a ver si vamos a decir en la pausa ok vamos a decir la pausa los muchachos ponen cuando a la pausa déjala correr de, de, de Anaí para que la escuchen exacto yo lo que creo que no el la ayuda de que ella necesita no es que graben con ella o no. Lo que la ayuda como le explicaba es que alguien diga mira vamos a organizar tu carrera, vamos a organizar tu vida, eh, si tú tienes problemas de eh, de adicción, la mami no la, la la puede, la puede ayudarla <risa> no creo, no creo, no creo entonces no. yo creo yo creo que ella debería buscar esa forma a, a, a alguien que la ayude que le organice la carrera porque esa voz que esa muchacha tiene es impresionante. Un talentazo. Tiene un impresionante. Aunque ustedes saben que hay gente que, que canta bien. Por ejemplo, Mayra Materedia canta bien y, todo, y todavía no ha logrado conectar. O sea, vi que conectó con, con una música urbana que hizo con un químico. Pero como solista solo, sido una canción, no ha, no ha logrado. O sea, también es difícil en, en el género de ella tratar de conectar. No sé cómo ustedes lo ven. Dicen dicen los que saben que en la música es más fácil llegar que volver. No sé si entienden. Ah, sí. Tiene toda que... Y óyeme, eso es igual como eh, eh, los comebacks. A eso se le dicen los comebacks. Los comebacks, no, no todo el mundo ha podido tener un comeback. Ejemplo, sí. el comeback más famoso, uno de los mejores combats que yo he visto, porque le hizo hasta una serie de eso, fue Nikki Yang. Nicky Jan se pegó sí. en, en, a final del 90 y principio del 2000, durísimo. Y ese tipo se, met, se perdió totalmente, igual que ella. O sea, se organizó, el tipo se organizó y con la forma, y lo logró. Lo que hizo Niki Jan, no todo el mundo lo puede hacer. O sea, ella tendría que en, ponerse... En, en, el país, en, en, el país, en el país tenemos un caso, Miriam Cruz. Miriam Cruz también retornó y, y, y retornó por todo lo alto. Fernandito en un sí. momento, Fernandito, tú sabes, bajó. No. Mm -hmm. Fernan Fernandito, Fernan Fernandito vive, Fernandito y Alebueno viven del yo fui. Ah, bueno, pero volvieron el y yo son fui. gente que, pero eh, me, ¿Le, queda el alto, David, Mire, ¿Le, le queda yo todavía. Mira, le queda yo. Ale bueno todavía cobra caro, caro, cobra caro, Qué barato. Oy, eh, manacho. Sí, pues, pues, Ahora, sí, también, él puede cobrar lo que le dé la gana, pero ¿cuál fue el último tema que pegó, mi amor? Ah, no eso, no, eso no, no ha pegado más temas. no claro, no, no. no, no, no. Él, no, no. Él, vive, él vive de lo que hizo, de lo que hizo en su momento, de los éxitos que grabó en polero, en bachata, un excelente cantante, pero... Sí, pero no. Nacho, hay gente, que, hay gente que no vive ni de lo que hizo, que ni así lo contratan. Lo que hicieron no va.